Venimos de tiempos difíciles, siempre nos han gustado los retos, pero nadie nos regala nada. La única derrota es no intentarla. Los caminos eran difíciles, seguro. Pero juntas somos más fuertes. Hay que explorar nuevas vías, las que tú quieras. Porque nosotras tenemos la llave.